Bien, vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes Oh, ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Ya basta! Débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! rabia puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil y tú Atreus no estás preparado ¿qué fue eso? silencio muéstrate no tiene sentido seguir ocultándote ¡Yo sé quién eres! ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! creí que eras más grande pero sin duda eres tú estás muy lejos de casa eh ¿qué quieres ah, oh tú ya conoces la respuesta a eso lo que sea que busques yo no lo tengo deberías marcharte <risa> Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Oh. <ríe> pues te aseguro que sí quiero. Vete de... Mi... Hogar... Tú... Vas a tener que matarme para que eso pase... Te lo advertí... Oh, finalmente... No escuchaste... ¡Bien! Me ¡Qué increíble decepción! Vamos, pues.